El dirigente comunitario Rafael Bedoya expresó este viernes las quejas de los residentes de la organización Los Maestros en esta ciudad de San Francisco de Macorís tras el anuncio de que en esa zona instalarán una antena del servicio de emergencia 911. Últimamente, donde se han venido acercando hasta mí, eh, algunos moradores específicamente del litoral de la calle 9, calle 1011, respectivamente, los cuales... Eh, entendemos se sienten más que preocupados porque se va a colocar allí una antena del de 911 en un solar que está precisamente cercano a muchas viviendas nosotros como junta de vecinos y como comunidad entendemos que el 911 es de utilidad eficaz no nos oponemos en ningún momento al desarrollo y a la prevención y a la pronta respuesta de una emergencia hoy en día que estamos ante el flagelo de los medicinos del 911 vital, importantísimo pero siempre y cuando esta antena no venga a beneficiar un aspecto y a perjudicar un colectivo en el aspecto de la salud ¿Y en